Puebla se encuentra en el foco rojo de las entidades federativas con más secuestros a mujeres durante el primer trimestre de este año. Los casos se concentran en 14 entidades federativas, pero entre los primeros cinco lugares se encuentra la entidad poblana. A nivel nacional, en primer lugar se encuentra el Estado de México, con nueve mujeres privadas de su libertad. En segundo está Veracruz con seis. En tercero, con cuatro víctimas, Baja California. En cuarto, está Michoacán con tres casos. En los últimos cuatro años, tres meses, en Puebla se han secuestrado a 44 mujeres, siete de ellas menores de edad. De acuerdo a las denuncias presentadas, 2019 fue el año con más casos, con 17 mujeres que fueron víctimas de la privación de la libertad. El 30 de septiembre de 2019, una víctima menor de edad salió de su domicilio a la tienda del municipio de atlisco cuando fue interceptada por un hombre que la llevó a un inmueble aledaño. Con las pruebas presentadas, demostraron que la afectada estuvo en cautiverio por Reina Abigail N. y su cómplice, quienes mediante amenazas le exigían el número de algún familiar para pedir dinero por su liberación y fue hasta diciembre de 2021 cuando la Fiscalía Especializada en Investigación, Secuestro y Extorsión determinó condenar a Reina Abigail N. una sanción de 50 años de prisión. Otro año con más registros corresponde a 2018 con 10 víctimas y en 2020 se sumaron 11 denuncias. Para el 2021 las cifras cayeron a 4. Sin embargo, de enero a marzo de 2022 ya hay registros de dos casos, lo que pone en alerta al estado de Puebla el crecimiento de secuestros a mujeres este año.